Hace unos días veía un par de videos en YouTube. El primero era una discusión entre Eric Hobbin y Thunderfoot, donde cada uno intentaba lograr que el otro reconociera su punto de vista. Ya lo haré quiénes son estos dos personajes. El segundo video era una presentación de John Blade y Mark, Mark Meckler sobre un concepto que venían desarrollando. John Blade es una profesora de Berkeley, uno de los bastiones de lo que los estadounidenses llaman liberal y que en colombiano diríamos mamerto. Y ella personalmente es una pensadora progresista y fundadora de varias ONG de la izquierda gringa. Mark Meckler es uno de los cofundadores del TIPARI, y aunque alejado actualmente de ese movimiento, sigue conservando su pensamiento conservador. Ambos llevan algún tiempo participando en, de un proyecto llamado Living Room Conversations o Conversaciones de Sala, en los cuales representantes de estas dos vertientes políticas antagónicas en los Estados Unidos se sientan a conversar no con el objetivo de convencer a la contraparte, sino de conocer sus puntos de vista y encontrar puntos en común. Una de las cosas que destaca Mark en su presentación es la diferencia de lenguaje. Ambos hablan inglés, pero manejan términos que llevan a equívocos o a la completa incomprensión de lo que dice el otro. Términos como justicia social, importante en el discurso progresista, sonaba a carreta liberal para el conservador. Términos como derechos de los estados, que contenían parte de la filosofía conservadora, sonaba a racismo retrógrado para los progresistas. Eric Hovind es un divulgador cristiano su pensamiento está enmarcado dentro de lo que llaman creacionismo de tierra joven el creacionismo de tierra joven es una posición compartida por un sector del cristianismo sobre todo el cristianismo evangélico así como grupos más o menos fundamentalistas dentro del judaísmo y el islam parte de la creencia de que lo que está en la biblia es una verdad literal y por ende dios creó el cielo y la tierra en seis días hace cerca de seis mil años que todas las criaturas fueron creadas en su forma actual y que el diluvio universal existió dentro de esta filosofía Toda evidencia científica debe apoyar a la Biblia, y cuando esto no sucede, es la ciencia, o más bien la arrogancia de los científicos, la que cae en el error. Thunderfoot es un pensador ateo que se dedica a hacer videos en YouTube mostrando las contradicciones de los creyentes o teístas, pero particularmente de los creacionistas. Crítico de una nueva corriente llamada Atheim Plus, que se hace ver como una filosofía del ateísmo más justicia social, pero que según críticos como Thunderfoot y otros, es más un intento de un grupo de presión de imponer una Agenda Anticonservadora, en este caso específico, una forma de feminismo, dentro del movimiento ateo. No sé si tenga sentido hablar del movimiento ateo, pero sí hay una serie de científicos y pensadores ateos que han venido impulsando lo que llaman ateísmo militante, una oposición a las ideas religiosas que en su opinión hacen más daño que bien al progreso de la humanidad. Hovind conduce un programa de televisión de divulgación cristiana y el año pasado fue a cubrir un evento de ateísmo y pensamiento crítico en Washington. Entrevistó a varios de los participantes, incluyendo a Thunderfoot, con quien tuvo una conversación de cerca de una hora. Para los que quieran ver el video, editado por Thunderfoot pero de ver una versión editada por Hobbit, se encuentra abajo en la descripción. Lo que me parece claro es la diferencia de lenguajes. Probablemente mis propios prejuicios me hacen ver más coherente a la línea de pensamiento de Thunderfoot que la de Hobbit, mientras que la de Hobbit se me hace más deshonesta. Pero reconozco que pueden ser mis propios prejuicios. Para Hovind y otros apologistas cristianos que he visto en YouTube y en la vida diaria, el conocimiento es objetivamente cuantificable. Para un naturalista secular, el tipo de ateísmo que comparten personas como Richard Dawkins y Thunderfoot, el conocimiento es incuantificable, pero a través de un método de validación de hipótesis falseables, tal cual es el método científico, podemos tener una buena aproximación de la realidad. La hipótesis de esta apología cristiana es que si el ateo admite no conocer la totalidad del conocimiento posible, entonces hay espacio para Dios. Pero no solo eso, sino que la totalidad del conocimiento implica un origen de ese conocimiento, y este origen ha de ser un Dios omnisciente. Joven le pregunta así a Thunderfoot que cuantifique qué porcentaje del conocimiento tiene. Thunderfoot evita caer en la trampa insistiendo que la pregunta no tiene fundamento, que lo que llamamos conocimiento es un supuesto sobre la existencia y naturaleza del universo. En el video editado por Thunderfoot, este recalca la incapacidad de Hobbing de entender el concepto de supuesto, assumption en inglés. Pero creo que si alguien está convencido de la existencia de un conocimiento objetivamente cuantificable, la palabra supuesto implica ignorancia o falsedad. Para Thunderfoot, suponer que el universo existe es un punto de partida para desarrollar una línea de pensamiento que le permita crear conocimiento. Para Eric Hobbin, la admisión de Thunderfoot de que supone la existencia del universo significa que Thunderfoot no sabe o desconoce la existencia del universo, y por lo tanto, todo lo que afirme o diga sobre este universo supuesto es una especulación o mentira. ¿Es posible reconciliar estas dos posturas? Claramente palabras claves como conocimiento y supuesto significan dos cosas distintas para un apologista del creacionismo cristiano de Tierra Joven como Eric Joven y para un naturalista secular ateo como Thunderfoot. No necesariamente es una postura del creyente partir de un conocimiento objetivo y cuantificable y la del no creyente partir de la duda. René Descartes parte del concepto de duda y de supuestos para concluir que Dios existe, mientras que el materialismo científico o marxismo, declarándose una doctrina atea, plantea dogmas, es decir, parte de la existencia de conocimiento o de verdades que define como objetivas. En mis videos sobre ciencia y sociedad y en mi blog, Creo que he gastado mucho tiempo discutiendo por qué construyo mi discurso del conocimiento desde la admisión del supuesto. No sé si esto, que para mí es una posición honesta, para otros sea la base de un discurso especulativo y ambiguo que no dice nada. ¡Sí, sí, sí